Hoy los, hoy les hablo del Sony Xperia e 3 lo último que ha sacado Sonic de gama media, que está muy pero que muy bien, además a un precio muy pero que muy bueno. Es un terminal que... Pues como ves el teléfono está muy pero que muy bien, tiene abajo el acceso directo a la cámara con la que podemos hacer fotografías, grabar vídeos, además lo que más mola es puedes eh, hacer eh, los efectos que quieras con la cámara de Sonic, cosa que está muy pero que muy bien, ahora vamos a su menú, es un teléfono muy pero que muy rápido, muy pero que muy fino y muy pero que muy bonito, la respuesta es muy rápida como ves al demás tiene muchísimos efectos para poder jugar con ellos Apro... aproximadamente te quedarán con todas las cosas, el teléfono de Sonic son pues, unos cuatro eh, disponibles, así de tarjeta de memoria pero por desgracia los mucho y no nos dejan meter las aplicaciones a la tarjeta de memoria por lo cual quizá eso haga que tengamos un poquito menos de espacio pero la verdad es que está muy pero que muy bien bueno pues este teléfono dispone de Android 4.4.2 y la verdad es que está muy pero que muy bien es de la gama media de Sony. Dispone de una, dispone de una función con la cual podemos manejar el teléfono con guantes, cosa que está muy pero que muy interesante. ¿Qué más te puedo contar de este teléfono? Que además tiene una gran duración de batería con el modo estamina, una batería de 2500, cosa que la verdad es que está muy pero que muy interesante. Además su rendimiento está muy pero que muy bien para los juegos. Tiene una pantalla de alta calidad que desde luego te va a gustar un montón el Sony Xperia T3 el precio no es demasiado caro así que espero que te haya gustado esta review sobre el Sony Xperia T3 un saludo